¿Cómo están? Yo soy Tío Pes hasta acá y hoy vamos, les voy a mostrar un bug de de NICOR Connect. Bien, para hacer el bug eh, primero tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener el bug de la velocidad. Y no me acuerdo, por lo no se lo explico. Miren, cada vez que salto. Cuando estemos en esta parte de la escalera eléctrica, no me dio tiempo. Pi, pi, pi, pi, pi. A la mañana. Lo okay, no puedo salir. Yo digo. Ok, gente. Cuando estén en esta, tiene que ser esta, sí o sí. Nosotros vamos a tener que agarrar mucha velocidad. Y después nos tenemos que impulsar a la punta. Pero, ¿saben qué pasa? Que justo tenemos que tocar control para hacer un bug Tengan en cuenta que este bus, una vez que lo hacen pueden entrar fácilmente a los backups si también quieren. Pi. Me mataron. Pi, pi, pi, pi, pi, Y de última les voy a hacer un tutorial de cómo entrar a los backgrounds también. Ok. No me salió, no me salió. Esto hay que practicarlo, gente. Tranquilos, no le va a salir a la primera. Ahí está, no sé si vieron cómo se trabó mi cabeza arriba. A XD Bien. Tenemos que saltar y justo no tenemos que agachar cuando toque la punta. No tenemos que dejar de tocar control. Si dejamos de control con. dejamos de tocar control, tal vez se sale. A ver, déjenme si es que me sale. No pasas. Tienen que, tienen la cabeza tiene que quedar así, no la tienen que mover. Una vez es que van a sentir en algún momento que se está que no se mueve más. En esa parte lo que vamos a... ¿Vieron? Y eso no hay que dejar de tocar gente. Si vamos bien a la punta tal vez no sale. Bueno, ahora no vamos a tirar gente, miren. Ahí, Ahí entran los vacos como vemos me saco 50 de vida, pero estamos no en el backup. Les voy a hacer un tutorial de cómo pasárselo también. Bien, si nos toca en esta parte, lo único que tenemos que hacer es un perfil, fácil, Vamos por acá. Vamos por aquí. Seguimos por acá, saltando. Tienen que llegar hasta la otra punta. Les, ac les recomiendo activar la cámara. Digo cos. La linterna. Venimos por acá. Tienen que seguir todo adelante ustedes. Porque si no va a ser re complicado explicarles todo el camino. Vamos por acá. Y una vez que estemos acá. O ustedes hayan spawneado en esta zona que es. Así. Y así. ustedes lo único que tienen que hacer es venir. Siguen. Y acá está la salida. Bueno gente. Para, para salir tenemos que encontrar uno, dos, tres. En el, en el tres tenemos que buscar un, un agujero con plantas. Acá está, este agujero. ¡No, me caí en el otro! Bueno, gente, lo que, le, lo que quería decir es que en ese lugar donde hay plantas, en el agujero con plantas, significa que esa es la salida. Solo se meten ahí y listo, salen al siguiente nivel. A ver si es que llego a salir Porque la verdad esto es que está bastante complicado No puede ser, me mató otra vez Bueno, menos mal, me tocó esta ruta facilísima Bueno gente, se lo, les voy a explicar bien detalladamente Entonces, Nosotros vamos a ir al fondo una vez que estamos en el fondo, vamos a pasar por este lado. Vamos a pasar derecho, seguimos derecho, giramos, otra vez giramos, o si no, directamente podemos girar y venir. Venimos por acá, por acá, por aquí. Si es que nos persigue uno, eso es para distraerlo. Bien, sigamos la ruta, que estábamos, venimos por acá, por acá, giramos, venimos por aquí, o por el otro lado, y acá no tenemos que meter en esta parte. Después así y listo. Vamos a pasar mismo todo ese puzzle. Miren, acá tienen que contar: 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este está. ¡No! ¡No me dio tiempo! Bueno, gente, ahí está. Pensé que no sé, me iba a tocar otra ruta. Bueno, menos mal que no tocó este camino fácil. Lo único que tenemos que hacer es hacer esto, pum, saltamos una vez, contamos 3, 1, ahora 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este va a haber hojas, ¿y qué significa si hay hojas? Eh, que es el lugar correcto. Si tocamos R, yo me voy a tirar así. Ahora en, en, en el plano. Ah, sí gente, si se les buguea así, miren. Si se les buguea así. Ustedes reiniciense. Van a reaparecer. Van a aparecer... eh, ¿Qué boca? gente vamos. voy a hacer otra vez el bug y lo voy a mostrar que hay okay, en el siguiente mapa fase 1 apagamos el interno por la duda esperamos en cualquier momento subimos, una vez que subimos pumba venimos y nos tiramos pam ya vamos al siguiente nivel Acá estamos de chill Bueno, yo para hacer esto primero, Yo tengo un truco, gente Esto es solo un corte, no se lo crean Miren Si yo hago así Miren, miren A ver, paren, paren Estoy viendo una cosita eh... Miren esto Ah, su máquina, ya llegué. ¿Por qué siempre...? Esta. Bueno, gente, ya llegamos. Ahora lo único que tenemos que hacer es venir y nos tiramos. Tírense no. sin Rackdoll para que no les pase lo que me pasó. Bueno... Casi me caigo en ese. Chau. Listo, gente. Una vez que no, nos tiramos, vamos al siguiente nivel. Acá estamos en el siguiente nivel. Acá, la verdad, no, ni yo sé qué tengo que hacer. Pero bueno, alguna, yo creo que en algún, algún... día van a poner algo. Pero por ahora no hay nada en este nivel. Este es el último nivel, gente. Ah, claro. Se me olvidó. Acá puedes comprar esto. Después no hay nada especial, porque... Lo único especial es la zona. No sé qué es que la zona. La zona es esto. Venimos por acá y acá está esta rampita. No sé si lo vieron, pero hay una rayita. Venimos, le damos a interactuar y listo. vamos a la zona segura que no sirve, porque no hay nada. Después ahí podemos tocar M y volvimos. Bueno, eso es todo. Bye.